Bueno, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, hoy estamos con... Eh, hoy jueves 13. En realidad yo lo estoy grabando hoy miércoles 12. Pero, nada. Hoy jueves 13 de febrero del 2020. 22 horas. Que es eh, la hora del estreno. Y que yo voy a estar en el chat. Eh, vamos a... A hablar sobre un planeta que se llama Mercurio, que todavía en la carta que estamos estudiando no lo vimos y ahora van a ver por qué no lo vimos. Eh, entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las generalidades de Mercurio. Después les voy a decir qué políticos importantes, muy conocidos, tienen Mercurio en Aries, en Tauro, en Géminis, así. Y después vamos a ver, vamos a descubrir dónde tiene Mercurio Axel X Y con eso cerramos esta clase, ¿sí? Entonces, Mercurio en los signos. Mercurio representa la comunicación, el intercambio, eso ya lo habíamos hablado, ¿sí? El intercambio de ideas, la forma de entender el mundo y de comunicarnos. La forma de entender el mundo y comunicarnos. Eh, bien, representa también el intelecto. Eh, nos describe las facultades intelectuales del individuo. Eh, y, y sus cualidades en el habla la escritura y los estudios el signo que ocupa Mercurio en la carta natal representa nuestro proceso de pensamiento y nos indica cómo aprendemos así como la forma en que nos comunicamos e intercambiamos nuestras ideas con los demás bien Mercurio en Aries, entonces. Si Mercurio, si Axel Kisilov tuviera Mercurio acá en este signo, en Aries. Sería una persona de mente ágil y aguda, que reacciona con rapidez. Poseen una inteligencia intuitiva. Son impulsivas, impacientes, poco reflexivas. De ideas propias e independientes. Eh, independientes en su forma de pensar, por supuesto. Eh, les gusta el enfrentamiento de ideas y son directos al expresar lo que piensan: Mercurio Aries, Hitler, Alberto Fernández, Rafael Correa, Eva Perón, exponentes, ¿no? Perdón, un traguito de agua. Mercurio en Tauro, son personas lentas al pensar pero de mente práctica y determinada, que retienen muy bien lo que aprenden, cautelosas en la comunicación y capaces de expresarse de una forma totalmente lógica y sensata, tomándose su tiempo en escoger bien las palabras antes de hablar, de ideas rígidas, a veces testarudos. Reconozco que me costó mucho encontrar entre las cartas de los políticos uno con Géminis Centauro. Encontré uno solo que fue John Fisher R. Kennedy. Bien. <coughs> y me pasó como con la luna en... Eh, en Scorpio, ah, que no hablamos de eso, lo dije en el chat, pero no lo hablamos. Eh, en la clase anterior, la del martes 11, eh, yo pedía que si alguien sabía de algún político o personaje así muy famoso que tuviera Luna en Scorpio, que me lo hiciera saber, pues yo no había encontrado ningún personaje ni que fuera bueno ni malo para la historia de la humanidad, eh, con eh, esa posición lunar, eh, después de que grabé el video, ya estaba grabado, no lo iba a volver a hacer, eh, encontré que Nelson Mandela eh, fue, tuvo su luna en escorpio y por supuesto me puso muy contento, muy feliz, porque después de tener, de compartir Sol con Augusto Pinochet, con Francisco, Ma, eh, con Francisco Franco, <risa> eh, nada, que, que comparta Luna los sentimientos con Nelson Mandela es un orgullo. Eh, bueno, seguimos. Mercurio en Géminis. Eh, personas curiosas y de mente abierta a las que les gusta saber de todo y estar al día en temas muy variados inteligentes versátiles autodidactas de mente rápida e inventiva accesible en las relaciones y adaptables a todo tipo de personas les gusta conversar y se expresan con fluidez bueno de Gemini fue eh, ah esto otra cosa que quería aclarar yo la clase anterior dije que el Che Guevara eh, era taurino eh, yo no sé de dónde lo saqué porque yo siempre supe que era geminiano eh, me lo hizo notar eh, eh, Silvia a través de un mensaje privado y yo digo, pucha, sí, qué error que cometí sí, yo siempre supe que era del 14 de junio eh, y entonces empecé a, a buscar por qué me había equivocado tanto y resulta ser que eh, él según su mamá en una entrevista que le hacen, nació eh, exactamente un mes antes, el 14 de mayo de 1928, creo que era él, o 1931, ahora no, no tengo bien la fecha. Eh, y a esa misma hora, pero exactamente un mes antes, lo cual lo convierte en taurino. Por eso, en Wikipedia figura 14 de junio, pero las cartas que andan dando vuelta son del 14 de mayo. Yo, eh, hoy a la mañana, eh, muy rápidamente, después lo voy a hacer más en profundidad. Yo sabía que esto andaba dando vuelta, pero ayer no sé por qué no lo aclaré. Eh, después me voy a fijar en profundidad voy a analizarla bien A ver Según su fecha de muerte El 9 de octubre Del 67, ¿no? Creo que fue eh, Si eh, Si cuadra mejor La carta del 14 de junio O la del 14 de mayo Pero por ahora con la que estamos Trabajando es con la del 14 de mayo ¿Sí? O sea, su sol en, en Tauro, su luna, no me acuerdo ahora dónde tenía Luna el Che Guevara. Eh, a ver si me esperan un segundito. En Pisces y Mercurio en Géminis. Eh, y el Pepe Mujica. Bien. Mercurio en Cáncer. Personas imaginativas, fantasiosas, de mente intuitiva y gran memoria, son muy sensibles y a veces sus emociones pueden influir en sus pensamientos. Cambian de opinión con facilidad, tienen una mentalidad subjetiva y son poco lógicas, guiándose más por la intuición y el instinto que por la razón. Mercurio en cáncer es Donald Trump, eh, Angela Merkel y Hugo Chávez Frías. Mercurio en Leo. Personas muy expresivas, con tendencia a dramatizar o a teatrial, teatralizar todo, o a expresarse de forma teatral, y con un estilo propio en la comunicación. ...que se expresan con seguridad y espontaneidad. Orgullosas y poco influenciables en su manera de pensar. Extrovertidas, cálidas, imaginativas e intuitivas. Esto es Mercurio si estuviera acá en Leo. Mercurio en Leo tenemos a Bill Clinton, a Fidel Castro y a Nelson Mandela Mercurio en Virgo Mercurio en Virgo potencia la inteligencia son personas de mente analítica que prestan mucha atención a los detalles perfeccionistas y críticas lógicas, prácticas y organizadas en, su, en sus ideas algo conservadoras tienden a centrarse en las cosas pequeñas y les resulta difícil percibir todo el conjunto eh, Mercurio en Virgo eh, es Michelle Bachelet Mercurio en Libra o sea si Mercurio estuviera acá ¿qué le diríamos a Don Axel? Son personas diplomáticas que se expresan con respeto y elegancia, de mente reflexiva y serena, con una visión amplia de las cosas y abierta a evaluar otras opiniones, saben escuchar a los demás favoreciendo la comunicación, quieren ser objetivas y justas en su búsqueda de equilibrio y armonía en las relaciones, a veces... Indecisas. Bien, ¿quiénes son? Vladimir Putin tiene eh, y Marcelo Cheiro Díaz, Mercurio en Libra. Eh, Mercurio en Escorpio, vamos ahora acá. Persona de mente aguda, perspicaz y penetrante. A quienes les gusta profundizar más allá de lo obvio. Y que perciben con facilidad el lado oscuro o oculto de las cosas. Creativas, transformadoras de inteligencia intuitiva. Algo reservadas, pero intensas y sinceras en la comunicación. Hoy estaba escuchando... Bueno, primero voy a decir quiénes son Mercurio en Escorpio que muchísimos políticos con Mercurio en Escorpio por algo será no Pinochet Evo Morales Lula da Silva Hillary Clinton Juan Domingo Perón eh, estaba escuchando hoy un eh, una anécdota que contó creo que en francia en el viaje que hizo alberto fernández a francia ya como presidente ahora en estos días creo que fue ahí en el marco de una eh, conferencia o algo así contó una anécdota sobre cuando evo morales decide nacionalizar eh, todo el petróleo y el gas y, y entonces en ese momento estaba en el gobierno de Brasil Lula y una de las empresas que iba a nacionalizar Evo Morales era Petrobras entonces Lula estaba enojado con eh, Evo Morales eh, porque iba a hacer esto o sea había tensión ahí entonces dice Alberto Fernández que Néstor le dice escúchame, llama a una reunión del Mercosur, porque tenemos que solucionar esto, no, no podemos tener esta tensión entonces nada dos Mercurios en Escorpio ¿sí? Lula y Evo Morales en disputas completamente distintas pero además los dos con Sol en Escorpio eh, y, y entonces Nada, dice que Ni se miraban Y que Que entonces bueno Al final terminaron resolviendo El tema diplomáticamente eh, Y que terminó todo con un abrazo Pero contaba esto Y me, me, me hizo acordar Cuando lo escuchaba a esto, ¿no? Es decir, los dos con una comunicación que son de mente muy aguda, perpicaz, penetrante, a quien les gusta profundizar más allá de lo opio. Entonces, imagínense un debate entre ellos dos. Bueno, Mercurio en Sagitario, personas filosóficas e, e, e idealistas, de mente versátil y con tendencia a generalizar, que no prestan mucho interés a los detalles, tolerantes y abiertos en la comunicación, se expresan con sinceridad y de forma directa, pero a veces con poco tacto, optimistas en su forma de pensar. Eh... Con Mercurio en Sagitario era Francisco Franco, es Manuel Macron, Dilma Rousseff y Sebastián Piñera. Mercurio en Capricornio. Personas de mente disciplinada, organizada y muy práctica. Tienen un intelecto racional y capacidad de concentración. Pacientes metódicos, realistas. Su forma de pensar es conservadora formales y serios en la comunicación no se dejan llevar por los sentimientos ni por la imaginación y pueden resultar algo rígidos al expresar sus ideas de Capricornio al único que encontré que tiene Mercurio en Capricornio es el Papa Francisco Mercurio en Acuario utópicos, idealistas por naturaleza son personas anticonvencionales, vanguardistas y progresistas, abiertas a nuevas ideas y, y que disfrutan con los cambios, originales, ingeniosas y muy inventivas. Les gusta experimentar, de mente independiente, desapegada y no influenciada por las emociones democráticos y desapegados en la comunicación bueno me causa mucha gracia porque las dos personas que encontré yo considero por lo menos yo considero que son antagónicamente opuestas eh, en su forma de pensar de ser de haber vivido de ¿sí? eh, un Mercurio en Acuario fue Néstor Kirchner y el otro es Mauricio Macri. Bueno, sin opinión. Mercurio en Pisces. Personas muy intuitivas, dotadas de gran imaginación y creatividad, con mucha capacidad de visualización, agra agradables en el trato, sensibles y comprensivas en la comunicación poco lógicas y un poco fantasiosas, con cierta tendencia a engañarse a sí mismas y que se dejan llevar más por la intuición que por la razón. De Pisi son Cristina Fernández de Kirchner, eh, Mijail Gorbachev, Bolsonaro, Jair Bolsonaro y Raúl Alfonsín. Bien, ahora sí, ahora sí, llegó el momento. Primero, si no estás suscripto, suscríbete ahora al canal. A vos no te cuesta nada y a mí me haces un favor súper, súper grande. Mientras tanto, en comentarios pone... De todo lo que te estuve leyendo, vos, ¿en qué signo pensás que tiene Mercurio, Axel Kisilov? Ya en unos, en unos segunditos lo vamos a descubrir. Yo voy poniendo el mouse acá, pero decímelo vos en el chat. Aparte, si te gustó el video, recordad darle like. Si no te gustó, dale dislike. Eh, y si haces muchos comentarios, me reayudan. Si compartís el video, también. O sea, eh, yo no vivo de esto, pero la verdad que cada vez que, que me llega el pago de YouTube me ayuda mucho y para vos es gratis así que nada hazme el favor, suscríbete eh, dale click a la campanita también Ajá. y cuando se te abre el desplegable que dice todos personalizados o ninguno dale click a todos, así te avisa cada vez que subo un nuevo video ahora voy a estar subiendo videos más seguidos eh, una señora me está pidiendo el video sobre España Y a mí me parece interesante Por la relación que tenemos con España Hacer el video Así que voy a ver si en esta semana puedo hacerlo eh, Bien, vamos a descubrir entonces Dónde tiene Mercurio eh, de nacimiento Axel Kicillof Y le vamos a decir cómo es en Virgo. En Virgo, Mercurio en Virgo. Y acá quería aprovechar para que ustedes vayan dándose cuenta de cómo es esto. Yo a Axel Kisilov ya le dije... Que, que por su sol en Libra, ¿sí? Era encantador, inteligente, equilibrado. Que tuviera cuidado de no irse para el otro lado y convertirse en un antipático, en un ignorante, en un desequilibrado, en un arrogante, ¿sí? También le dice, eso por estar el sol en Libra. Por estar el sol en Libra, en Casa 11, que la Casa 11 es el yo sé, es el humanitario, le dice, corres pocos riesgos, corres muy poquitos riesgos de convertirte en un arrogante, en un antipático, porque es como que viniste a brindar un servicio... ¿Por qué? Porque esta casa 11 está en el signo de Virgo, que es el signo del servicio, ¿Sí? Entonces, este sol corre pocos riesgos, pero acordate que está eso en sombras en vos, ¿Sí? Ahora, también vi que este sol está en sectil con su luna sobre la luna de él en Sagitario le dije que era independiente que era libre, que era alegre que era entusiasta, que era optimista y espontáneo ¿Sí? eso porque la luna estaba, estaba en Sagitario o, sea, o estaba cuando él nació en Sagitario y en su casa 1 que es la casa del yo soy o sea que él es y siente de la misma manera y más aún tomando en cuenta que esta luna está en sextil o sea hay una diferencia de más menos eh, en más menos 5 grados eh, hay una diferencia de 60 grados o sea esta luna está a un grado 47 y esta está a 631. En realidad cuando se trata del sol y la luna es más o menos 10 grados. Eh, bueno, pero eso después se los explicaré bien. En un sectil, ¿qué, qué significa los sectiles? Bueno, eh, los sectiles son eh, aspectos positivos. Aspectos que remarcan positivamente todo lo que tocan sí o entre lo que tocan entonces entre lo que siente y lo que hace están muy pero muy bien conectados ahora nosotros tendríamos que ver esto acá hay 2108 y 147 por unos minutitos no están en conjunción o sea están juntitos pero por tratarse del Sol, yo esto lo voy a leer como una conjunción, como que están juntos. Entonces, ¿yo qué le voy a decir de su Mercurio? ¿Sí? Mercurio en Virgo. Bueno, Axel, mira, vos... Eh, vos tenés potencial la inteligencia. Sos una persona de mente analítica que presta mucha atención a los detalles. Sos perfeccionista y crítico. Sos lógico, práctico, organizado en tus ideas. Algo conservador. Tendés a centrarte en las cosas pequeñas y te resulta difícil percibi percibir todo el conjunto. ¿Esto aplicado a qué? Este mercurio en Virgo, aplicado a lo humanitario, ¿sí? al yo sé, al yo soy humanitario. Bueno, eh, se entendió esto, esto me gustaría hacer hincapié y que se, se pueda entender bien de qué se trata eh, ...esto de que están en conjunción, o sea, el Sol le pone más fuerza a ese Mercurio... ...este Mercurio está en la Casa 11 que es la casa del Humanitario, del Yo Sé, del Yo Hago, del Yo eh, Soy Amistoso, ¿sí? Eh, ...de alguna manera el estar en conjunción con el Sol... Está en, también en sextil con la luna, así es como que tienen mucho contacto esos tres primeros planetas. Bueno, coméntenme ahí en, en los comentarios qué le pareció esta clase, si les va gustando, si no les va gustando. Voy a ver, eh, me están tirando varias ideas de cosas para hacer pero no hago a tiempo a todo eh, quiero hacer la carta de Mijael Gorbachev que fue verdaderamente muy importante eh, quiero hacer la carta de Rusia quiero hacer la carta de España porque me la pidieron y, y en este momento hay mucho trato eh, bilateral con España entonces depende como les vaya a ellos nos va a ir a nosotros y viceversa eh, o nos conviene que a todos nos vaya bien así que que bueno y, y seguimos viendo el, el tema de las clases y de los vivos yo desde acá les mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar el próximo martes, que a ver qué es el próximo martes, es 18, martes 18 de febrero. Chao, gracias por haber estado ahí.